Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, amigues, eh, me agarran justo tomando unos mates. Eh, bienvenidos a las clases eh, short de videos. Eh, hoy nos toca Saturno en Tauro, pero quiero recordarte que eh, la astrología es autoconocimiento, la astrología es liberación personal, la astrología no es algo determinado. Eh, cuando yo digo que están esas energías, esas tres energías positivas y esas tres negativas adentro de cada uno de nosotros están, están conviviendo, ¿para qué? Para que de ellas aprendamos lo mejor y cambiemos, hagamos los cambios. No es determinante per se la astrología. Es para que te autoconozcas y te autoliberes de las ataduras de eso que se llama destino. Bueno, vamos entonces ya mismo a eh, compartir la pantalla para que vos puedas... Eh, ver acá el simbolito así te vas acostumbrando acá tenemos a Saturno en Tauro tres palabras claves para Saturno en Tauro positivas, son pacientes son rigurosos y son productivos tres palabras claves negativas para este Saturno en Tauro son rumiantes rumean las ideas, elucubran, son testarudos y pueden llegar a ser muy avaros. así que a tener cuidado con esas cosas, si tenés Saturno en Tauro, si estás estudiando una carta que tiene Saturno en Tauro, deberías reconducirlo, hacia eso, para que vea, para que se reconozca y pueda operar los cambios que tenga que operar. Bueno, gente, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, como siempre, por supuesto, y nos volvemos a encontrar mañana, ¡claro que sí! ¿Con qué? Con Saturno en Géminis. ¡Chao! ¡Hasta mañana!